Esta grabación es para ti, con mucho amor de la comunidad de Eleven Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 258. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida mientras nosotros ¿Preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro único objetivo. Dios es nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Que recuerde que Dios es mi único objetivo. Amén.